¿Qué tal, amigos? Nos encontramos en otro Vero Watts y en esta ocasión vamos a hablar de sonreír. ¡Woo! Es que durante la infancia solemos reír unas 200 veces al día una saludable y divertida opción para mantenernos saludables, cosa que vamos perdiendo con el paso de los años, y ya cuando llegamos a una edad un poco mayorcita, solo lo hacemos 20 veces al día la risa nos ayuda a adquirir una actitud más positiva nos ayuda a liberar bloqueos emocionales, nos motiva nos contagia de entusiasmo, nos ayuda a mejorar las relaciones con las demás personas y además nos ayuda a liberar un poquito de estrés. Ese estrés que regularmente con la vida que llevamos cotidiana, rutinaria, con una sonrisa nos podemos liberar de ello. ¿Saben ustedes que reír es una fuente de salud y bienestar emocional? También que las personas que suelen reír soportan un 10% más cualquier dolor. Bueno, también hay que aclarar eso de los dolores, ¿verdad? Porque si me dicen, me acabo de cortar el dedo con el cuchillo, oh, voy a soportar el dolor porque... Me acabo de reír mil veces, ¿no? Porque no voy a ver en los comentarios A ver, ¿cómo que me río y ya aguanto dolores? No, tampoco sean exagerados O está el dolor emocional, no sé Me acaba de terminar mi novio ¡Ay, soy la mujer más feliz! Uh, es que acabo de tener una risoterapia No, mis amores También hay que ser No tan exagerados, ¿verdad? Hay de dolores a, do a dolores Pero sí, la risa los aminoriza ...porque al reírnos generamos una considerable cantidad de endorfinas... ...hormonas sedantes del cerebro que actúan como un analgésico natural. También, 3 minutos de risa equivalen a unos 10 minutos de ejercicio aeróbico. Al reír ponemos en marcha cerca de 400 músculos. Rejuvenece el cutis y tiene un efecto tonificante. Elimina toxinas del organismo... Ayuda a la digestión, reduce los ácidos grasos, elimina el estrés, alivia pensamientos dolorosos y preocupaciones. Si tienes un ser querido preocupado o angustiado, el mejor regalo que puedes darle es una sesión de risoterapia. Es decir, estamos hablando de asistir a lugares que nos hagan sentir muy bien, como circos, stand-ups teatro de comedia, ver películas alegres de felicidad, juntarnos con personas de carácter alegre, sabemos que a lo largo de nuestra vida tenemos la oportunidad de conocer a algún compañero risueño, bromista, espontáneo que nos hace sentir muy bien o nos hace sentir un rato muy bueno, agradable. Y si tú eres esa persona risueña que hace pasar, sentir o disfrutar a otras personas momentos agradables, ¿qué esperas? Ve a contagiarlos. Recuerden que hay dos formas de ver la vida, con optimismo o con pesimismo. Y bueno, se trata de que veamos más cosas con positivismo. Sale porque la vida solo es una así que hay que disfrutarla sé que a lo largo de tu vida hubo o habrá ocasiones en las que algunas veces te llegas a caer o el clásico que los papeles se te caen delante de muchas personas y todos empiezan a reír y se empiezan a burlar de ti no lo tomes a mal yo sé que en ese momento quieres que te trague la tierra completamente pero sabes Tú les estás haciendo el día con ese detalle de haberte caído. Y esto, sabes, a la larga del tiempo se convertirá en la anécdota que te va a hacer feliz de tan solo recordarla. Hasta aquí con el video, me despido. Y recuerda suscribirte a nuestro canal, dale me gusta, clic a la campanita para que recibes más notificaciones de los videos que estaremos subiendo. También recuerda, si tienes algún comentario, escríbelo aquí, en la parte de abajo, ¿vale? Me despido y nos vemos hasta la próxima, pero Molina si Bye, bye.